La acción se sitúa en el comedor de un restaurante Un camarero se acerca a una dama, cliente del restaurante, y le pregunta qué desea tomar La dama está aburrida y él se aproxima hechizado por sus encantos La dama pide un café y el camarero se lo grita al cocinero que se lo envía por el aire El cocinero hace malabares con una tortita a la vez que barre camarero vuelve a preguntar a otra dama y esta solicita sopa caliente. El camarero repite la operación, se la pide al cocinero y la recibe de nuevo por el aire. El camarero se apoya descaradamente en la mesa de los comensales y empieza a limpiar el polvo en la espalda de otra dama de la mesa. El caballero que las acompaña lo increpa y el camarero se va.